Parece que el, el aparente matrimonio que se produjo en estos días, los amores de Danilo y Luisa Binader, parece que ya están llegando a su fin. Y qué bueno que así sea, porque tampoco mucha chulería, eh, eso no es impacto El PRM ha salido a criticar duramente a Danilo Medina, porque para subir un militar a general tiene que ser fecha específica como es el 27 de febrero y el 16 de agosto porque son fechas que los reglamentos militares obedecen, el 27 día de la patria es que está reglamentado que el presidente puede nombrar generales. Ok, Víctor. Víctor, dime que me viste. Dime. Bueno, Manolo, muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Eso es. Gracias, hermano. Gracias por las felicitaciones, Manolo. Gracias. Muchas gracias. Eso es. Te, eh, así que un vino, aunque no sea viernes, disfrútalo. Eso es. Ok, perfecto. Telenor.com Atención Chano. Punto, punto okay. telenor.com.do, DO, tú, tú eh, tú para que lo dé completo. Dale, tú le canal 8. Ok. Le das canal 8 y ahí entra Manolo. Perfecto, déjame llamar al hermano mío para que también tenga el dato. Eso es. Ven eh, mi hijo, llámame al hermano mío porque entonces se va a desesperar búscate ahí a Chano Bonilla, que ahí está, ese sí tiene su nombre. Entonces le decía a ustedes que parece que el matrimonio, eh, Danilo ha nombrado un paquete de generales. Lo nombró a coroneles, lo llevó a general. Esta semana, entonces imagínense el paquete de lío que le está tirando a Luis Sabinader, que se supone que Luis Abinader tiene que revisar esos nombramientos y con qué objetivo, ya, se lo mandaste, ¿eh?, se lo mandaste, vamos a ver, ok, ya se lo mandaste, está bien, entonces la situación está que Danilo acaba de nombrar un paquete de coroneles, la ha convertido en general. Y veo aquí este análisis. Este análisis de esta socióloga, antropóloga, politóloga del PLD. Atiendan esto. Analista dice, PLD configuró sistema de carácter mafioso. Régimen marcado por la corrupción. Tómame el teléfono, por favor. Analista, mírenla ahí. Entonces, pregúntale si él me está viendo. Entonces, analista dice, PLD configuró sistema de, ca de carácter mafioso. Régimen marcado por la corrupción. Bueno, déjeme decirle que cuando los gobiernos de 20 años, como duró el PLD, no sé qué va a hacer Luis Abinader para romper esa cultura. Por eso... Eh, Algunas veces eh, me dicen que estoy un poquito pesimista. Que soy pesimista con lo que viene, pero es que, está, es que este tren, este tren llamado PRM, el tren es nuevo, pero los rieles son viejos. El tren es nuevo, pero los rieles son del PLD. Entonces, vamos a ver cómo Luis Abinader, puede romper lo que ya es una cultura, una forma de ser, una forma de, de, de vida política. Yo le decía al padre Freddy, que quiera Dios que ya me pueda estar viendo, que alguna vez se me ve allá en, en Santiago. Que el problema de Luis Abinader no es que es, es que un solo individuo con la cabeza y con deseo de hacer las cosas bien. Pero en política de Estado se necesita una estructura, una, un equipo. Y creen ustedes que hay equipo para eso. Cuando yo veo que el senador de Santiago, en los periódicos lo felicitaron porque volvió a ganar en Santiago. ¿Y sabe cuántos años tiene el senador? de Santiago, Víctor, ahora no recuerdo, Reyes, algo así, o Abreo, tiene 38 años. Cuando un carajo se es felicitado por la prensa, porque tiene 38 años en el Congreso, usted no puede esperar muchas cosas, aunque sea un tolete de senador. Es que no hay más gente. Solamente el tiempo que tiene, mire el caso de Pacheco. Pacheco va, creo, para 24 años. Pacheco es el que se está anunciando con bombos y castillos de que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados por el Tigre. Tiene 24 años ahí en el Congreso. O sea, que yo no veo por dónde realmente pueda Luis Abinader poder hacer pasar a la historia por el trabajo político que pueda hacer. No veo. Todo lo que es felicitar... Mira Amable, que por suerte perdió. 38 años en el Congreso duró Amable. Por más bueno que sea Amable, eso no da resultado a la democracia ni a nada. Eso lo que crea es un mecanismo de corrupción. Ese carajo que él dice que él era un empresario antes de llegar al Congreso pero quizá era un empresario que no podía comprar un, un Roy Roy, como tiene él, que salió en los periódicos, retratado al lado de su Roy Roy, en la entrada de su casa y se ve que su casa es una monstruosidad. Lo que habría que ver, tú eras, ok, tú eras un empresario, pero después del Congreso, ¿qué tú eres ahora? O sea, que realmente no estoy viendo la cosa. Y mira, Danilo, cómo se está retirando nombrando fuera de casilla a varios generales en un país que creo que en Estados Unidos los generales no llegan, no llegan a 20. Y aquí hubo un momento que habían 300 tantos generales en esta cosita llamada República Dominicana. 300 y pico. Es igual que el asunto de la Cámara 190 diputados, es un paisito de, de apenas 11 millones de gente. Y adultos con capacidad del voto apenas 7. Además de los 7, solamente votan 3 millones y pico. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué estoy pesimista? Porque ya deberían convertir, la Cámara de Diputados y los senadores en uno solo. Y esa pendejada de 190, 190 diputados, eso es realmente para mí es una estupidez extraordinaria. Esas son parte del sistema que dice la socióloga de la corrupción. 190, ¿para qué diablos 190 diputados en un país pobre, chiquito, de 11 millones. ¿Cómo es posible una vaina así? ¿Para qué eso? Para los políticos poder tener seguidores. Porque políticos no tienen nada que ofrecer, que no sea ofrecerle puestos, beneficios personales a la gente. Yo realmente le manifiesto que si yo hubiera que alguien proponga convertir el Congreso en uno solo, que le pongan el nombre que quiera, y que se reduzca apenas a unos 60, 50 gente. Pero mientras ustedes ven esos paquetazos, en 190, eso no es verdad, que ni siquiera el 50% tienen una intención real, real de hacer algo por la patria. Más del 50% su, su interés de llegar al Congreso es un problema personal es para un problema de él, si no es por ego, es para hacerse de dinero, entonces yo realmente se lo manifiesto, estoy,